Hola amiguitos de misa con niños, ¿cómo están hoy? No ¡Sí! los escucho, ¿cómo están? ¡Sí! ¿Ya felicitaron a papá? ¿Ya le dieron su regalo? Mm. Hablaremos de eso después, ¿ok? Vamos pues, a ver mientras que nos tienen preparado, nuestros amigos de misa con el día de hoy Vamos a descansar un rato, ¿cómo ves? Ok, solo un momento, porque hoy es domingo y no hemos ido a misa, después se nos hace tarde. Ah, sí, la misa, ¿verdad? Oye, ¿por qué no vamos al cine? Como que presiento que no quieres ir a misa, ¿verdad? Mm, bueno, te voy a decir la verdad, lo que pasa es que no le entiendo muchas cosas de Dios y, y eso me desespera un poco. Bueno, para eso estoy yo, para ayudarte. A ver, pregúntame lo que quieras. ¿Lo que quieras? A veces es cierto, lo, lo que más me intriga es eso: que dicen que Dios es, o, es uno, pero a la vez son tres, pero es único y aunque sean tres, son uno solo, es así o ya en revés. Ah, la Santísima Trinidad. Pues eso sí es algo complicado porque es un dogma de fe. Un dogma, un dogma, ¿qué? No, ahora sí que repruebo porque reprueba. Bueno, déjame explicarte Un dogma de fe es algo que viene del cielo Es algo que no alcanzamos a comprender Por medio de la razón Sin embargo, es dado por Dios Uno, dos, tres Me rindo ¿Me lo expliques con manzanitas? Mm, bueno, con manzanitas no ¿Pero qué te parece con un árbol de manzana? Tengo una idea Voy a tratar de explicarte con este árbol Ok Obsérvalo detenidamente Imagínate que la raíz es Dios Padre Porque Dios Padre es el Creador Y de Él viene todo lo que existe En el árbol de ahí parte todo La raíz es el principio Del que se crea el tronco Y luego las ramas Muy bien Ahora, el tronco es Jesús Quien es nuestro Salvador Y es un tronco fuerte que sostiene la iglesia Sin Él, nuestra iglesia no existiría hasta nuestros tiempos, y es lo que lleva más de dos mil años, ¿eh? Hay veces que nos valemos del tronco para hacer más fácil la vida. Podemos construir casas firmes, puentes, escaleras, y Jesús con su brazo nos da techo. Es puente para unir corazones y una escalera que nos conduce al Padre. Sigue, por favor. Bueno, las ramas son el Espíritu Santo. El Espíritu Santo surge del amor del Padre y del Hijo. Y es quien provee los dones que todos tenemos. ¿Te acuerdas de eso que nos explicó el Padre la semana pasada? Todos tenemos un don o muchos dones que al compartirlos con nuestros hermanos, sembramos algo de Dios en ellos. ¡Hola, ¿Ves las manzanas del árbol? ¡Ya sé! Las manzanas serían los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? ¡Oye, aprende rápido! Así es. ¡Ah, oh, caray! ¡Qué bonito explicas! A ver, entonces el árbol es uno tiene raíz, tronco, ramas y no deja de ser hermoso árbol aunque tiene tres partes que lo conforman Dios es Padre Hijo y Espíritu Santo pero es solo Dios y cada uno es indispensable en nuestra vida Así es Paco, y su naturaleza es divina ¿Verdad que es emocionante ser parte de su creación? Claro que sí, y aunque es un misterio, siempre está con nosotros cuando lo necesitamos bueno, después, que bien nos esperen en ¡Vamos! ¡Vamos! Continuamos haciendo quizás demasiadas investigaciones teológicas. Tratamos de sustentar con nuestro frágil vocabulario complicadas indagaciones sobre la Santa Trinidad. En cambio, lo esencial es acercarnos a Dios con los ojos de un niño. Ya lo dijo Jesús con insistencia. Si no os volvéis y hacéis semejante a los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hasta la próxima, amiguitos. Bye, bye.